Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y estamos en el curso de ventas, un nuevo curso dentro de mi canal de YouTube en el que quiero explicarte cómo puedes lograr convertir a tus seguidores en clientes. Quiero que le saques el máximo partido a tus redes sociales, que crees una propuesta única de valor, pero no solo eso. En este curso también te voy a enseñar en tan solo cuatro módulos cómo debes gestionar esa reunión con tu potencial cliente para cerrar la venta. Quiero que sepas qué tienes que decir, cuándo lo tienes que decir cómo lo tienes que decir para que esa reunión sea un éxito y ese cliente quiera trabajar contigo. Como te he dicho, te lo voy a explicar en tan solo cuatro módulos, es decir, en un mes vas a lograr eh, convertir a todos tus seguidores en clientes y por eso te invito a que me acompañes aquí en mi canal de YouTube, que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones porque no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos de este curso. Ahora sí, dicho esto, empecemos con este primer módulo en el que vamos a hablar sobre la propuesta única de valor para captar clientes Como te decía anteriormente, en este curso quiero enseñarte a vender. Quiero que puedas convertir a todos esos seguidores en potenciales clientes y que te sientas seguro, que sepas qué tienes que decir, cómo lo tienes que decir y cuándo lo tienes que decir en la reunión. Cómo tienes que explicar tu propuesta de valor. Pero primero vamos a hablar de esta propuesta porque no podemos comenzar a hablar de cómo vamos a llevar adelante esas reuniones o qué vamos a decir para lograr generar esa venta y superar todas las objeciones que seguro que el cliente te va a poner en la llamada o en esa reunión si no tenemos primero definida una buena propuesta de valor. La propuesta de valor es aquello que tú ofreces, ese producto o ese servicio que tú le ofreces a tu potencial cliente. Ahora, ¿basta con contarle al cliente las características de ese producto o de ese servicio? No, evidentemente no. Tenemos que centrarnos en los beneficios, en lo que le vamos a aportar con nuestros clientes y eso es nuestra propuesta de valor. ¿Qué es lo que realmente le estamos solucionando a nuestro cliente? Vamos a poner un ejemplo. Yo soy community manager. Si le hablo a mis clientes simplemente de que voy a gestionarle sus redes sociales, que voy a hacer tres publicaciones, cinco publicaciones, 25.000 publicaciones, no estoy en realidad solucionando un problema que ellos tienen. Mis clientes, el problema que tienen es que no tienen tiempo, que no saben cómo gestionar sus redes sociales, que quieren hacerlo de forma profesional, que no logran llegar a sus clientes ideales. Y de eso es de lo que yo les hablo a través de mi propuesta de valor. Mi propuesta de valor no es simplemente hacerle 5, 10 o 25 publicaciones. Mi propuesta de valor es ayudarlos a conectar con su cliente ideal, ayudarlos a llegar a su público objetivo, liberarlos del tiempo que están utilizando para las redes sociales. Como ves, la propuesta de valor va más allá. Es aquello que, como dice eh, su propio nombre, le añade valor al cliente, aquello que el cliente está buscando, ese problema que quiere solucionar. Por lo tanto, diseñar una propuesta de valor es fundamental. Y aquí es importante que realices un estudio y que veas qué es lo que está ofreciendo tu competencia, qué es lo que hay en el mercado y cuál es esa necesidad en concreto que todavía no se ha solucionado. Busca porque seguro que hay una necesidad dentro de tu nicho de mercado que todavía no se ha cubrido y ahí tú tienes una oportunidad para destacar. Si haces lo mismo que todo el mundo, te vendes como todo el mundo, evidentemente el cliente no verá que hay un valor añadido dentro de tu propuesta. Por lo tanto, entenderá que tú eres igual a todo el resto y se decidirá por otras cuestiones. Sin embargo, cuando tenemos una propuesta que añade un valor extra, un valor añadido a nuestro producto o a nuestro servicio, el cliente lo puede comprender Evidentemente, tú también tienes que saber explicar ese valor de tu propuesta. Lo puede ver, lo puede comprender y puede llegar a decidirse por nosotros porque eso es lo que realmente él está necesitando. Entonces, es muy importante que te detengas en primer lugar a diseñar esta propuesta de valor, que hagas este estudio de mercado, que hagas un análisis del mercado, que realices una serie de investigaciones de primero qué es lo que está realizando la competencia, qué es lo que está ofreciendo, qué es lo que tú podrías agregar como añadido y también qué está necesitando el cliente. Aquí recuerda que lo más importante es pensar en el cliente, no se trata de lo que yo o tú queramos vender, sino de lo que realmente el mercado y el cliente necesita también es cierto que independientemente de que yo tengo una propuesta de valor diseñada para todos los clientes que, que tengo y para cualquier persona que, que me contacta, cualquier potencial cliente, también a la hora de hablar con ellos mi propuesta de valor se va eh, de alguna forma configurando a sus necesidades. Un cliente puede hablarme, vamos a volver a poner mi ejemplo, puede hablarme de que lo que necesita es eh, tiempo para eh, su empresa, que no puede estar pendiente de sus publicaciones. Otro cliente quizás me pueda hablar de que lo que necesita es eh, tiempo, pero para viajar porque eh, quiere tener más tiempo libre. Y otro cliente quizás me pueda hablar de que Ne, eh, lo que necesita es hacerlo de forma profesional porque no tiene los conocimientos. De forma que yo evidentemente al hablar con ese cliente no le hablo eh, de la propuesta desde el mismo lugar, sino que hablo desde su necesidad. Si el cliente me ha dicho que necesita tiempo libre, me centro en explicarle por qué contratando mis servicios va a tener más tiempo libre. Si el cliente me habla de que necesita gestionar sus redes sociales de forma profesional, me centro en explicarle la importancia de tener un community manager, de la gestión de sus redes sociales de forma profesional, de, eh, de mostrar una imagen profesional a sus potenciales clientes y todo lo que él puede lograr a través de las redes sociales. Como ves... La propuesta de valor sigue siendo la misma, mi servicio sigue siendo el mismo y lo que yo le voy a ofrecer y lo que voy a realizar va a seguir siendo lo mismo. Sin embargo, la presentación que yo le realizo al cliente de la propuesta de valor está totalmente eh, asociada a lo que el cliente me está comentando. Por eso es muy importante que cuando conectamos con un cliente, cuando un cliente llega a nosotros, hagamos una escucha muy activa, que realmente sepamos... Eh, investigar e indagar y preguntarle qué es realmente lo que él está necesitando cuál es su problema por qué nos está llamando por qué nos está buscando a nosotros porque de esa forma si lo escuchamos podremos elaborar nuestro discurso de venta que será lo que veamos en otros módulos de este curso así que ahora no quiero hablar de, de ello, simplemente quiero que nos sigamos a hablar de la propuesta de valor que es muy importante que la tengas bien definida como decía anteriormente, investiga bien el mercado y busca un punto para diferenciarte. En la diferenciación está la clave para que tus clientes puedan comprender que realmente tú eres distinto y que no estás ofreciendo más eh, de lo mismo de lo que ya hay en el mercado. Incluso cuando tú te diferencias tu producto o tu servicio puede ser más caro de lo que hay en el mercado porque estás ofreciendo algo, eh, algo que le da más, más valor a tu producto o a tu servicio o que resuelve una necesidad en concreto que has detectado. Así que esto es muy, muy importante, que hagas un buen diseño de esta propuesta de valor, que hagas este estudio de mercado, que hagas este análisis de las necesidades del cliente y que en función de ello puedas crear tu propuesta de valor. Ya sabes que si tienes alguna duda para crear esta propuesta de valor, puedes dejarme un comentario y te ayudo a, a realizarlo. Yo a lo que te animo a, a hacer como ejercicio para que esto también sea algo práctico es que ahora mismo cojas un papel y boli y te pongas a buscar a competidores tuyos en Google y que veas qué es lo que realizan, qué es lo que ofrecen dentro de sus páginas web, en sus páginas de servicio, cuál es el servicio o el producto que están ofreciendo y qué es lo que destacan de ese producto o de ese servicio. Investiga las redes sociales de también de esos competidores y mira cómo están comunicando, qué es lo que están ofreciendo y también aprovecha tus redes sociales para preguntarle a tus potenciales clientes qué es lo que más valoran, qué es lo que más buscan, qué es lo que están necesitando solamente ellos podrán ayudarte a diseñar una propuesta de valor que realmente, valga la redundancia, les aporte valor. Yo también en su momento lo que he hecho ha sido contactar con mi cliente ideal para preguntarle qué es lo que realmente él necesitaba. Independientemente de que quiera comprarme o no, preguntarle qué es lo que realmente le aportaría valor. Porque si una persona que es el perfil de mi cliente ideal me cuenta a mí qué es lo que lo que necesita, yo puedo diseñar en función de ello una propuesta de valor. Así que te animo a que tú también lo puedas, lo puedas hacer. Otro aspecto muy importante dentro de la propuesta de valor es que puedas destacar la especialización. Que tú estés especializado en un sector en concreto, estés especializado en un nicho en concreto y que tengas una propuesta a la medida de un sector en concreto. Si yo le quiero vender a todo el mundo y soy community manager para todo el mundo, tendré menos posibilidades de llegar a algunas personas en concreto. En cambio, si yo destaco que soy community manager especializada en el sector legal, los abogados, todas las personas vinculadas al sector legal se sentirán eh, más comprendidos, me verán a mí de otra forma distinta, sabrán que yo conozco el mercado, que puedo ayudarlos y tendrán más interés en contactar conmigo. Por lo tanto, la especialización es también muy importante. No tienes que crear un mensaje que le valga a todo el mundo, sino que tienes que crear un mensaje pensando en ese nicho en concreto, cuáles son las necesidades de ese nicho en concreto. En definitiva todo va de que tú puedas indagar y puedas investigar y que puedas saber a ciencia cierta cuáles son realmente las necesidades que hay dentro de tu mercado para que en función de ello puedas crear esta propuesta de la que hemos estado hablando en este vídeo y posteriormente puedas eh, crear este discurso de venta que lo vamos a ver posteriormente como te he dicho eh, para hablar con tus clientes y que ellos se sientan comprendidos. Cuando uno habla con un vendedor, una persona que te está ofreciendo un producto o servicio y se siente comprendido y ve que esa persona realmente eh, conoce, el sector siente más confianza y en definitiva las ventas se dan a través de, las, de la confianza, si la persona confía en ti, si le transmites eh, una, buena, una buena energía, conocimiento ve que tú eres un experto que sabes de lo que estás hablando eh, tendrá muchas más ganas, se sentirá más confiado para cerrar esa venta contigo, así que también es muy importante que puedas destacar esa especialización dentro del sector en el que tú eh, estás al que te estás dirigiendo. Espero que todo lo que te he contado en este vídeo te haya servido. No olvides que el próximo martes habrá un nuevo módulo de este curso de ventas, así que te invito a que te suscribas a mi canal para que no te lo pierdas. Activa la campanita con las notificaciones, así te llega un aviso cuando hay un nuevo video. Me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad de YouTube. Ya sabes que puedes hacerme todas las preguntas que quieras, de todo lo que te haya quedado eh, como duda sobre este, este módulo, proponerme también eh, nuevos temas para próximos vídeos porque siempre escucho a todo lo que me pedís y lo transformo en contenidos, así que será un placer leerte en los comentarios. Te mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana.